Aquí estamos. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Tiene cosas! ¡Tiene cosas! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! No me mates. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo he encontrado! Hola, hola, hola, hola. Vale, pues ahora sí, señores. Os voy a enseñar... ...a los que no habéis visto la, la granjita de farmeo. Al principio era bastante larga, pero... ...la ha cortado un poquillo. Yo no podéis oír, mirad esto, chavales. Esto lleva faltando de una hora y pico o así. así que, vamos a poner una pansique aquí para poder verlo bien. No quería ir pues. Y vamos a bajar. aquí vale, ya empezamos. Y vamos a ver. Un poquito. A ver, tío. ¡No! ¡No! ¡No ha liado, no ha liado! ¡No ah. que liado! que ha liado! que ha me he parado me he el vale, ya estamos. ¡No! Esto ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ok, let's go. Dale, vamos a por el primero. <coughs> está bastante cerca, en teoría. Eh, tendremos que cavar, eso sí, pero bueno. son están enterrados. Lo he estado mirando. Vale, dice que está en una isleta. <coughs> pero aún no hemos llegado porque se tiene que, que abrir el mapa y tal, o sea que... No nos faltará. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vale, hemos llegado a la isleta, ¿vale? Entonces. Aquí es donde debe estar. Justo aquí. O sea. Habrá que acabar en esta. ¿Eh? Uf, lo malo es eso que. Espero que esté aquí arriba, porque si no, nos pues tenemos que ir muy abajo y... y es peligroso porque la podemos palmar, básicamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué ha muerto? ¿Yo no he dicho nada. ¿Hola? ¿Ha muerto el delfín? Uf, madre mía, rojo. No. F por el delfín. Me ha dado carta de bacalao crudo, me ha dado? Vale, vamos a buscarlo entonces aquí. Uf, qué susto. Casi me mato. Nice. Vale, a ver, entonces. El rollo es ese que no... Que no sé exactamente a qué altura puede estar. sabes Va a hacer esto. Y ya investigamos desde aquí. Vale, eso yo en ahogados. Se supone que está en un bloque y ya está. Hola, hola. Vamos a ¡Hemos encontrado! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Uf! Cuesta, ¿eh? Estaba en el otro lado, tío. Cuesta, ¿eh? Uy, ¿qué hay? Libro y pluma. Vamos a dejar toda esta caca. Una arena no es caca. Va a venir muy bien. Vale, vale. Botas de malla, vale, lingotes de oro, un disco de música, esperar, cuidado, corazón del mar, esto ya miréis qué es. Coraza de malla, oro, oh tres riendas, chaval, qué bueno, qué bueno, Sí señor! No tiene escrito, ¿no? Es para que lo empiece yo, ¿cómo está el tema? ¿Ole? ¿Hemos encontrado? Nice. Que quiero ver que no me he equivocado, básicamente, ¿sabes? Y que no me he vuelto a coger el mismo mapa. Pues como se cogen de suelo no te enteras. Son 3, son 6, 7, 8, vamos bien. Vale, quiero ver ese que acabo de ver primero, tío. Hay uno que está cerca, ¿no? Está en el otro lado de. Este. Vale. A ver. ¿Qué quiere el comerciante, tío? Me sigo a todos lados. Me espauneo en todos lados. Tiene que llevar otra vez a la tierra, tú. Sube. A ver qué tienes. Ajá. Y lo compacto, bloque de coral de burbujas, escabeche que marino. Uh, lo bueno, tenemos? Ajá. Eh, muy buena, rompa ahí. Vale, vale, vale. Bienvenido. Venga. Sígueme. <risa> Estoy buscando tesoros, compañero. algo ah, luego te enseño la casa que no veas. Creo que sí, que los mapas de tesoro no siempre son precisos. Lo sé, lo sé, lo sé. <risa> no sé. No te preocupes, no te preocupes. No hay problema por eso. Sí, tiempo tengo. A ver. <risa> Maldito cofre, si es que no sale, tío. Uf, uf. ¿Cuánto más tengo que reventar, tío? <risa> <risa> Se me olvida hasta comer ya Fotre nah, Sabes que digo que voy a pillar otro día Me a pasar solo Ok, vamos a buscar otra A ver si lo encontramos, luego volvemos a por este y si por este siempre lo podemos volver Mira, lo voy a poner aquí Nada Venga, vamos a por otro nuestro barco. Hola. Ahí va encima. Ya verás cómo vamos a por esto y lo encontramos en un momento. Seguro. Ojalá. Hombre, si no me quedan siete más, pero. Yo qué sé. Debería ser sencillo, ¿sabes? Yo diría estas estas dos líneas o estas tres líneas para abajo vale, hasta aquí no me voy a volver loco tiene que estar por aquí fijo vamos <risa> está aquí! No sabía, tío. Ah, no, no, esto no. Espera, espera, que se lo lía, tío. ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No! ¡Vala, hola hola dices? No, ¡No, no, no, Madre mía, tú espérate que la lío más aún. Ahí. En ninguno estaba. <risa> en ninguno, de los que había hecho yo, tío. Me cago en Dios. A ver, vale, vale, vamos a tomar este como referencia. Vale, mira, la no responde a la lógica, me encanta. Estaba aquí, pegadísimo, pegadísimo. Hostia. Vale, vale, perfecto. En todo el área lo estaba. O sea que me podría haber ido para abajo, que no lo habría encontrado. ¡Ojo! TNT. Otra, otro corazón del mar. Madre mía, aquí las riendas las regalan, ¿no? O sea, las riendas era un tesoro preciado, ¿no? Para.. Madre mira tú. Vale. Un diamante, ¿sabes? Uno. Joder. Y esperar otra vez, tío. lo Tengo RP ya. Joder. Vale. vale, vale. Pues este mapa. F también. A esto. Tucu. Vamos a tirarlo. <risas> Un diamante. para vale, fuera. Hasta Ese no, hasta luego.